También la primera pregunta que a mí me surgió cuando vi el libro, que fue, ¿todavía hace falta hablar de cambio climático? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Eh, antes de contestar, quiero dar las gracias por la, por la invitación a participar en la feria del libro aquí en Santander. Darte a ti las gracias por la presentación, por haber accedido a estar. Para mí es un gusto, es un placer haberte podido conocer. Y haberme encontrado y a la vez pues haber tenido la sorpresa de haberme encontrado con amigos queridos que hace mucho tiempo que no que no veo y, y bueno, pues que ha sido también un, un regalo, ¿no? el poder estar aquí. Eh, ¿Hace falta todavía hablar de esto? Pues eh, sí, hace falta todavía hablar de esto, ¿no? Fijaos que hace, eh, vivimos en una sociedad que se autodenomina, nos autodenominamos sociedad del conocimiento, ¿no? En donde prácticamente, como tú muy bien señalabas, la ciencia, eh, la investigación, es de las pocas instituciones que todavía tienen cierta capacidad de crear un discurso eh, legitimado por la verdad. Digamos que el discurso científico es un discurso que puede ser asumido por el conjunto de la sociedad como un discurso de verdad, ¿no? Eh, es paradójico que en esta sociedad del conocimiento, sin embargo, tengamos información científica relevante, contrastada, eh, desde prácticamente los años 80, eh, incluso un poco antes, ya a finales de los 60-70, comenzaba a haber algunos informes científicos que fueron publicados y avalados por, por la institución científica, y desde los años 80 hasta aquí, año tras año, COP tras COP, se han ido produciendo avances pues, del IPCC, de organizaciones de Naciones Unidas, eh, que venían alertando de que se estaba produciendo un calentamiento global de la temperatura media global, un cambio climático que tenía un origen antropogénico, es decir, que estaba causado por determinadas actividades humanas y que el resultado de este cambio climático podía ser una alteración de las condiciones biogeofísicas a las que está adaptada nuestra especie y otras muchas, y por tanto tenía, podía tener unas consecuencias potencialmente catastróficas, ¿no? esto en los años 80. ¿no? La, eh, lo que ha sucedido ha sido que se han ido creando montones de institutos, diferentes espacios donde se ha venido estudiando, tú nombrabas los de aquí de Cantabria, está, eh, bueno, pues las personas que tú nombrabas, aquí hay un, un investigador de primerísimo nivel como es Íñigo Lozada que ha sido el responsable durante muchísimo tiempo de aportar la información, eh, sobre todo en relación con el agua y los, los, las zonas costeras y marinas respecto al cambio climático a nivel internacional. ¿no? Y año tras año, información tras, tras información, la realidad es que no se ha hecho nada. Y cuando digo nada, es nada. Es decir, cada año las emisiones de gases de efecto invernadero han ido creciendo sin solución de continuidad hasta tal punto que ahora mismo nos encontramos en una situación en la que ya no podemos hablar de frenar o eliminar completamente las consecuencias del cambio climático, sino que podemos hablar de mitigar sus peores efectos, todavía estamos a tiempo de mitigar algunos de sus peores efectos, pero sobre todo hablamos de cómo adaptarnos a circunstancias eh, que ya son irreversibles, es decir, eh, picos y olas de calor, olas de frío eventos climáticos extremos alteraciones, por ejemplo en la fotosíntesis, que sabemos que es un proceso básico eh, del cual depende entre otras cosas la reproducción de las plantas y por tanto la producción de alimentos eh, el derretimiento de los casquetes polares y en el caso concreto de la península ibérica, sobre todo un proceso de, de desertificación y sequías en el, lo llaman sagelización del sur y el este de la península y sin embargo un proceso de mediterranización de todo el norte peninsular. ¿no? O sea que hace falta hablar de ello porque tiene unas tremendas consecuencias sobre la vida de las personas, sobre la salud, genera enormes desigualdades, eh, y como nos dice la comunidad científica, básicamente lo que se pone de no frenarlo es en riesgo, nada más y nada menos que la supervivencia de amplios sectores de población. ¿no? Al hilo de esto que comentabas las consecuencias que se ven acentuadas entre ellas están las desigualdades, bueno, las migraciones seguramente también, que estamos empezando a oír hablar estos años de las primeras refugiadas climáticas y en concreto en una parte del libro hablas de cómo afecta a las mujeres, englobado también en el ámbito de desigualdades, eh, por qué afecta más a mujeres que a hombres, Esto, este tema del cambio climático. Bueno, empiezo por la parte de las eh, desigualdades. A, a, a mí me, me vienen muchos paralelismos cuando, cuando pensamos que tú empezabas nombrando la COVID-19, ¿no? Y me vienen muchos paralelismos cuando hablamos de cambio climático con lo que hemos estado viviendo, eh, lo que estamos viviendo todavía, ¿no? Eh, a raíz de, de, todo, de, de toda la pandemia que ha generado la, la crisis del coronavirus, ¿no? Yo no sé si, si recordáis que al principio eh, hubo muchísimas declaraciones que decían el virus nos iguala a todas, el virus nos iguala a todas las personas. ¿no? Y sin embargo, eh, lo que hemos comprobado después es que eh, no es exactamente así. Es decir, naturalmente que cuando llega el virus, ve un cuerpo, ve otro cuerpo, y, y ambos cuerpos son iguales, eh, están igualmente, son igualmente susceptibles a ser infectados. ¿no? Pero no es lo mismo vivir la pandemia y vivir la, la crisis del coronavirus si tu posición ex económica es desahogada o si eres una persona autónoma eh, que, que, que tiene que pagar su cuota todos los meses y vive de un trabajo que no puede dejar de hacer. No es lo mismo vivir el confinamiento en una casa de 30 metros cuadrados mal ventilada que en una casa de 120 metros cuadrados. No es lo mismo eh, vivir el confinamiento si tienes miedo a no poder hacer la compra mañana o, o, o si, si, si no tienes esa sensación de, de incertidumbre, ¿no? No es lo mismo vivir el confinamiento como lo están viviendo pues temporeros y temporeras de, de la fresa en Huelva eh, que, que vivirlo, digamos, con una posición y con una red eh, de, de apoyo eh, donde tú no tienes ese miedo, ¿no? Lo mismo sucede con la cuestión del cambio climático, ¿no? Eh, lo que nos dice la comunidad científica y lo que alerta a la comunidad científica es que las consecuencias del cambio climático son potencialmente desiguales en función de múltiples ejes de dominación y de desigualdad, ¿no? de la clase, del género, de la edad, de la procedencia. Por ejemplo, las olas de frío o de calor afectan de forma mucho más significativa y más grave a las personas mayores que a las personas más jóvenes. ¿no? Las olas de frío sí que afectan mucho a la infancia, pero sobre todo las de calor afectan de forma significativa sobre todo a las personas más mayores. ¿no? O, por ejemplo, eh, el, lo que se está produciendo, tú hablabas de migrantes que ya se les empieza a denominar migrantes climáticos. ¿no? Hay zonas en, el, en la Tierra, en el planeta, donde hay gente que está teniendo que abandonar sus territorios porque las condiciones de vida en ellos ya no son posibles. ¿no? Zonas, por ejemplo, en la India, donde las temperaturas máximas que se están produciendo impiden el desarrollo normal de la vida humana, también de otras especies que también son expulsadas. ¿no? Pero el desarrollo de la vida humana, nos encontramos, por ejemplo, como eh, en la guerra y en el conflicto sirio, por ejemplo, una parte importante del conflicto eh, se desata y tiene que ver con el hecho de que hay muchas sociedades campesinas, muchos pueblos campesinos que han tenido que abandonar el territorio donde vivían por unas sequías, porque los, los ríos han quedado completamente secos debido a sequías que tienen que ver con sequías habituales acentuadas por la dinámica del cambio climático o por ejemplo hemos visto eventos climáticos extremos que azotan a Centroamérica o a algunas partes de Estados Unidos que han terminado provocando la expulsión de gente que se ha tenido que marchar de allí, ¿no? Incluso intramuros en lo local nos hemos encontrado ya con los primeros elementos. ¿no? Yo no sé si recordáis la Borrasca Gloria, que fue la que, la que cayó sobre todo sobre toda la zona del levante eh, de la península ibérica y que hizo desaparecer prácticamente en tres días el Delta del Ebro. ¿no? El Delta del Ebro, que es una zona en la que históricamente se ha cultivado arroz, había familias que vivían eh, cultivando arroz allí, la zona quedó inutilizada directamente, ¿no? o personas que vivían en casas eh, que han sido construidas en los últimos años en torrenteras o en zonas de avenidas o en primera línea de playa y que en este momento eh, van siendo azotadas cada vez más por temporales que han existido toda la vida pero que se agudizan, se hacen más frecuentes y más violentos por la dinámica del cambio climático. ¿no? Eso genera un fenómeno de expulsión donde muchas personas tienen que abandonar sus territorios. Claro, depende de dónde vivas, las diferencias son muy grandes. ¿no? En el caso de Siria, por ejemplo, muchas de las personas que vivían en zonas rurales se tuvieron que ir a zonas urbanas, al centro de las ciudades, donde se encontraban con un conflicto, con una guerra que estaba causada, entre otras cosas, eh, digamos, por quien acapara los recursos fósiles que siguen quedando en esos territorios, de la que mucha gente eh, pues tuvo también que salir del propio país. La mayor parte se quedó en Líbano y en algunos de los países de... en Yemen, en algunos de los países de alrededor y algunas personas son las que pueden salir y llegar a otros, eh, a otros países, ¿no? Claro, lo que está sucediendo en este momento es que muchas de esas personas eh, migrantes, cuando llegan a, a países, yo que sé, por ejemplo, de Europa, se encuentran con estas vallas que les impiden la entrada. ¿no? La paradoja incómoda, de, pero que es necesario mirar desde nuestro punto de vista y tratamos de abordar también en el libro, es que eh, en este momento las vallas que impiden la entrada de migrantes procedentes de África o de Oriente Próximo en Europa se abren y se cierran todos los días para que entren materias primas, petróleo, energía, recursos pesqueros, alimentos, minerales, de esos mismos países. ¿no? Lo que quiero decir es que la Europa más rica no aguantaría ni dos meses si no fuera porque hay un flujo permanente de materias primas y de recursos de los mismos países donde a su vez son expulsadas personas que no tienen cabida y no tienen acceso. ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque eh, las migraciones climáticas nos dicen todas las predicciones desde Naciones Unidas hasta los institutos que trabajan con personas refugiadas y la propia ciencia van a ir aumentando en los próximos años ¿no? eh, y el reto es pensar cómo vamos a hacer eh, para poder eh, atender las necesidades de personas que es que no pueden volver a sus propios territorios simplemente porque su territorio o desaparece, como es el caso de algunas islas, o se hace in inevitable, ¿no? y es preciso tenerlo en cuenta porque nuestro propio territorio va a generar migrantes climáticos. O sea, nuestro propio territorio, el de la península ibérica, va a tener zonas en donde las temperaturas y las sequías van a aumentar de tal manera que no se va a poder vivir o no va a poder vivir tanta gente allí. Por tanto, ese reto hay que entenderlo, ¿no? Cuando nos vamos a la especificidad eh, del cambio climático en, en la vida de las mujeres, pues lo que nos encontramos es que, sobre todo en los países que denominamos del sur global, es decir, los países eh, empobrecidos, ¿no? eh, lo que nos encontramos es que, eh, históricamente, quienes se han ocupado, por ejemplo, de tareas como aportar el agua a la casa, o como cultivar los huertos de proximidad, eh, de subsistencia para los alimentos básicos, han sido mayoritariamente mujeres. ¿no? Ahora mismo, en muchos lugares de África y de América Latina, eh, muchas mujeres, niñas, tienen que hacer cada vez recorridos más largos para ir a buscar el agua eh, que necesitan para su abastecimiento, para beber, para el cultivo, para, para la higiene eh, básica, ¿no? y, y, el, y el cultivo del huerto y la atención a los animales domésticos de, de subsistencia se hace mucho más complicada. Por tanto, eh, digamos, los tiempos de trabajo y la penosidad de ese trabajo aumentan, ¿no? También hay cosas paradójicas, ¿no? como por ejemplo en las inundaciones de, de las zonas asiáticas de Indonesia, cuando se producen estos días que estábamos viendo también como en zonas del sudeste asiático, eh, había enormes inundaciones también en China con el tema de a, a, a, causa, a causa y agravadas por la dinámica del cambio climático. no. Pues eh, es paradójico ver cómo el 85 o 90% de las personas que mueren ahogadas, en los primeros momentos de esas inundaciones, son mujeres o son niñas. ¿No? Y es así porque en muchas culturas las mujeres y las niñas no aprenden a nadar. O porque en muchas culturas, como la nuestra también, quienes se ocupan mayoritariamente del cuidado de personas enfermas, de las personas más pequeñitas, de las personas que a lo mejor no pueden caminar y son diversas funcionales, son mayoritariamente mujeres. Por tanto, cuando llega la avenida de agua, ellas no tienen la posibilidad de huir de la misma manera que tienen muchos hombres que a lo mejor les pillan el casco sino que están atendiendo a personas que tampoco pueden huir, que tampoco pueden trepar a un árbol, que tampoco pueden nadar y por tanto los niveles de, de, de muertes se amplifican también de una forma, de una forma muy grande ¿no? y da pena de alguna forma darte cuenta de todo esto y que te suene tan lejano, porque muchas veces, muchas veces oímos historias como estas y, y nos duelen y escuchamos, por ejemplo, las proyecciones climáticas de lo malo que va a ser el panorama de aquí a 100 años y casi somos incapaces de interiorizarlo y nos parece ciencia ficción pero la realidad es que, hasta donde yo sé, en los últimos estudios en esta última cumbre, eh, se estaba instando a los gobiernos a que marcaran el límite en los dos grados eh, y estaban tratando de mantenerse en el un grado y medio. Quizá con esto que, que dices de la borrasca Gloria, o yo no sé, a la gente de aquí se está acostumbrada a un verano como este, pero yo he oído multitud de comentarios de que los inviernos ya no son tan fríos, ya no llueve tanto, por lo menos aquí, y que los veranos ahora mismo son mucho más calurosos o llueve menos. Eh, esto sí que es tangible, pero casi somos incapaces de proyectarlo, ¿no? Cuando te hablan de que el nivel del mar va a subir mucho, casi parece muy lejano y por eso a lo mejor es todavía pertinente, lamentablemente, eh, libros de divulgación científica como este para ver cómo, cómo encauzamos a la gente, cómo decirles que esto es verdad, que igualmente con estas manifestaciones de colectivos jóvenes, casi con Greta Zumberg a la cabeza, eh, menos mal que se ha movilizado la juventud. Me contabas antes también que, bueno, si, si no habéis ojeado el libro, después os recomiendo que lo hagáis, Greta aparece entre sus páginas, también aparece en la, contra, en la contraportada, y tú me comentabas que cuando surgió la idea del libro, que ni siquiera era conocida y que, bueno, y que aparecen otras personalidades como Berta Cáceres, eh, ¿cómo fue todo el proceso de, de elección de, de apartados y de personajes? Bueno, hay que decir que este libro fue idea del, del editor. Yo le quería nombrar, se llama Juan Romero, es de, de la editorial Litera, que es una editorial valenciana que hace libros sobre todo para. Él dice que, que son libros para personas entre 0 y 100 años, ¿no? Y que son libros sobre todo de. Eh, pues uno, pues para trabajar mucho en el, en el aula o trabajarlo mucho en, en familia, para leerlo en conjunto, ¿no? Y él estaba preocupado pues, por toda la dinámica del cambio climático, tiene dos, eh, un hijo y una hija, una hija adolescente y un hijo más pequeño, que, que se agobiaban a veces un poco viendo o, o alcanzando y, y siendo conscientes de las previsiones que, que habían y, de, bueno, y, y, y, el, y del hecho de que el cambio climático ahora mismo ya no es un tema que podamos pensar que llega dentro de 300 años, sino que lo tenemos ya aquí. Es decir, y que eh, bueno, pues eh, lo, los ritmos de las cosechas en muchas zonas de frutales o el agua que se necesita ya están siendo alteradas, afectan directamente a nuestras formas de, de vida, va a afectar de una forma, está afectando ya de una forma clara al, al turismo, está detrás de la proliferación de enfermedades que ya se consideraban erradicadas, es decir, el, el libro, por ejemplo, tiene un capítulo que incide en la parte de, de salud y enfermedades y ya hace una anticipación eh, de, de cómo eh, pues, la proliferación de nuevos virus, nuevas enfermedades, tiene mucho que ver con esa destrucción de la naturaleza. Estos días, por ejemplo, también con el tema del COVID, eh, un investigador de CSIC que se llama Fernando Valladares eh, correlacionaba la pérdida de biodiversidad que se produce también en la dinámica de cambio climático con la, lo que se llaman zoonosis, que es una mayor, eh, un mayor traspaso, digamos, de los virus desde los animales a la especie humana, que es lo que ha pasado con la COVID, pasó anteriormente con el SARS-12, el ébola u otros virus. ¿no? Eh, entonces, él, bueno, él se puso en contacto con, con nosotras y nos propuso hacer este, este libro ¿no? y para María González Reyes que es la otra autora de los textos y yo, pues fue todo un reto porque yo estoy acostumbrada a escribir sin que nadie me ponga límite de cuánto escribo es decir, tú escribes tu rollo y si te ha ocupado 30 páginas como si son 100, como si son 150 no, no tienes límite por así decir, para expresarte pero aquí había como dos retos importantes uno, que lo tenían que entender también eh, personas pequeñitas es decir, niños y niñas eh, y el segundo, que tenía, los textos tenían que ser cortísimos. ¿no? hicimos una primera nosotros, Nosotras le hicimos una propuesta a Juan de cómo estructurar el libro. La primera parte lo que hace es explicar que es el cambio climático y cómo se produce. La segunda parte habla de todos los efectos sobre los ecosistemas, los bosques, las montañas, los pueblos originarios, las mujeres, eh, la enfermedad, la salud y demás. Y la última parte que apunta un poco a las soluciones, ¿no? ¿Qué podríamos hacer eh, individual y comunitariamente? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos? ¿Y cómo podemos un poco revertir el, el problema, no? Le hicimos la propuesta a Juan y le, le mandamos los primeros textos y cuando los leyó dijo, están muy bien, dice, pero tiene que ser la mitad. O sea, nosotras pensábamos que habíamos hecho un ejercicio de síntesis brutal y cuando dijo la mitad nos dimos cuenta de que no era cuestión de quitar puntos y aparte o quitar calificativos, sino que teníamos que quitar contenido, ¿no? Y entonces ahí hubo el, el ejercicio de pensar eh, qué de lo que habíamos puesto, que todo nos parecía fundamental, considerábamos esencial y qué no, un ejercicio difícil, ¿no? Y luego él tenía la idea de que fuera un libro ilustrado y nos presentó a María y a mí los trabajos de personas que ilustraban y de los tres nos encantó el trabajo que hacía Berta Pinto que fue la ilustradora que finalmente lo ha hecho ¿no? y yo quiero nombrarla porque yo he aprendido muchísimo yo nunca había trabajado con una ilustradora y lo que he aprendido ha sido que las ilustraciones no son el adorno de un libro sino que las ilustraciones son una parte central del contenido que aportan un montón de información que hacen que los contenidos sean mucho más asequibles y mejores y bueno, trabajar con Berta ha sido un gustazo, ha sido un gustazo, ella ha hecho una especie de máster en cambio climático brutal, ha hecho un esfuerzo tremendo y a mí la verdad que me parece que es una artistaza, o sea, yo, ha sido un regalo trabajar con, con ella, ¿no? Y, y esto, ¿no? pues el libro, la, la intención que tiene es que pueda ser... Yo creo que para personas muy pequeñitas, tiene o sea, tienes, tiene que leerlo un adulto o una persona más mayor con, con ellas, pero a partir de una edad 11-12 años, eh, creo que ha quedado una cosa motivadora para personas jóvenes y también una persona adulta que no conozca o, o incluso que conozca un poco sobre el cambio climático, se puede hacer una panorámica central de cuál es el problema, cómo se interrelaciona y demás. ¿no? De hecho, donde se está usando más desde que, que el libro se, se editó es en, en colegios e institutos. ¿no? Es, a mí me encanta que, que nos digan que hay, que hay colegios e institutos que lo, que lo están utilizando. ¿no? Y el libro salió también en catalán, salió a la vez la edición en, en castellano y en catalán. Y ahora, bueno, pues lo, lo están traduciendo al italiano, se está haciendo también, probablemente se hagan algunas alguna tirada para América Latina. O sea que en ese sentido, la verdad que el, el trabajo con la editorial, con Juan y por supuesto con María, que es amiga mía y he escrito mucho con ella y nos, nos teníamos más pillado el pulso, pero con en un regalazo, vamos. Yo no sé si sigo o si le paso la palabra, digo por... por... Esperamos. Termino la última, ¿eh? os lo prometo. Eh, hablábamos también, además de la capacidad de, de síntesis que habéis necesitado para este libro, hablábamos de la coautoría, de cómo también necesitas esa capacidad de coordinarte con otras personas para dar a luz a algo como esto. Y es que es verdad que eh, la mayoría de publicaciones tuyas están compartidas con otra gente y me decías que lo preferías a ver yo ahora estoy escribiendo una cosa escrito sola pues sobre todo mucho artículo periodístico también bueno algunos algunos pequeño, algunas pequeñas publicaciones ahora estoy con un libro que, que va a ser el primero que haga yo sola sola eh, y la verdad es que bueno es lo que te comentaba a mí me encanta escribir con otras personas el, el tema de la, de la autoría colectiva la, lo disfruto un montón y no me refiero tanto a un libro de capítulos donde cada cual hace su capítulo y, y, y puede quedar un libro muy chulo no pero me, ref, me refiero sobre todo a libros donde, donde la autoría es colectiva de verdad es decir, desde el planeamiento del libro hasta el debate sobre los contenidos luego obviamente te repartes el trabajo para poderlo escribir y, y vuelves a hacer toda una tarea de, de revisión, es decir, que tiene obviamente una parte de trabajo individual importante, pero tengo la sensación, o al menos en mi experiencia, eh, yo cualquier cosa eh, que salga de mi cabeza cuando es contrastada con otras personas, eh, se multiplica enormemente, es decir, que, que al final el trabajo de diálogo, el trabajo de escucha, el trabajo de construcción colectiva eh, multiplica mucho lo que cada persona tiene individualmente ¿no? y por eso me encanta ese proceso y aprendo un montón en, en él y lo disfruto tremendamente y luego también lo celebras eh, de forma compartida o sea que sí, me encanta, me encanta escribir con otras personas Mucho mejor, tanto la composición como la celebración Bueno, pues ahora si os parece bien os invito a sacarle todo el jugo posible a, tanto al conocimiento como como a la dialéctica de, de Yayo. Ah, vale, que bueno. Si tenéis alguna pregunta, no sé si modelo yo desde aquí. Para Yayo. Si yo quería, precisamente con la noticia que ha salido hoy sobre Madrid Central, eh, me gustaría un poco tu reflexión cuando vemos que un proyecto como este que parecía que por, que por fin iba encaminado a conseguir un, eh, favorecer el cambio climático eh, en una ciudad tan compleja, pues eh, vemos que va para atrás. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto de, de lo que está ocurriendo? Bueno, pues... A ver, me da una pena horrible, ¿no? Quiero decir que tú fíjate que, que Madrid Central ni siquiera es un proceso, ni siquiera es un proyecto, vamos, que se acerque ni un poquito a la ambición de los cambios que tenemos que hacer para revertir el problema de cambio climático, ¿no? Es decir, el, el, las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en este caso también la, la, la calidad del aire. Que hay en, en Madrid, que ya no es tanto de cambio climático sino de polución, eh, necesita, necesita imperiosamente de una reducción del número de, de coches en el marco de la ciudad. ¿no? Eh, no, no es solamente un planteamiento más o menos ecologista, sino que, por ejemplo, el Centro de Investigación de Salud el, del Hospital Carlos III lleva un montón de años trabajando sobre la correlación entre la polución y la salud de las personas y vamos lleva clamando prácticamente junto con otras personas en el desierto eh, para ver cómo poder afrontar, cómo poder generar un modelo de movilidad razonable en donde se satisfagan las necesidades de movilidad de las personas que obviamente requieren de la asistencia de un transporte público y colectivo decente a la vez eh, que se pone freno sobre todo al uso masivo de coche privado en el marco de las ciudades, no es ni más ni menos, Madrid Central no es ni más ni menos que lo que se ha hecho previamente en todas las ciudades del norte de Europa, una buena parte de las ciudades del centro de, de Europa sin que haya generado eh, grandes dramas ni tensiones, ¿no? obviamente hay que intervenir sobre el planeamiento urbano, obviamente hay que intervenir sobre un, la existencia de, una, de un modelo de movilidad público y colectivo que satisfaga las necesidades de las personas pero es absolutamente necesario ¿no? Eh, yo no sé si, leíste, si habéis leído estos días durante todo el tema de, de todas las informaciones que han venido saliendo con, con la cuestión del COVID que eh, han salido eh, diversos estudios tanto en Harvard como en la propia China como en la Universidad de Lombardía en el norte de, de Italia que han correlacionado digamos la polución y el haber estado respirando aire contaminado durante eh, un periodo de 10-12 años con la mayor eh, mortalidad, digamos, de, del coronavirus. ¿no? Obviamente, la polución lo que genera es una mayor incidencia de enfermedades cardiorespiratorias, problemas asociados a la diabetes, una serie de enfermedades que a su vez eran los factores de riesgo, digamos, para la incidencia del coronavirus. ¿no? Eh, que se revierta Madrid Central, ahora entraremos en una, en una dinámica de eh, impugno la decisión del auto, recurro en él y, y se alargarán los procesos de una forma clara, ¿no? pero desde mi punto de vista, eh, lo que, a, a mí lo que me preocupa es que mientras todo ese tiempo va pasando, las emisiones de gases de efecto invernadero crecen, la polución crece, la el cuerpo de las personas está cada vez más debilitado para poder afrontar pandemias como las que hemos tenido y que de no hacer nada se van a seguir produciendo, van a venir más, no es la única, lo está planteando eh, toda la comunidad científica desde hace un montón de tiempo y sin embargo da la sensación eh, de que las cosas claras que no tendrían por qué ser muy difíciles de hacer, que se pueden poner en marcha, eh, no hay eh, no haya voluntad política en algunos casos, ni siquiera una presión social suficientemente significativa para obligar a hacerlo. En el caso de Madrid Central sí que la ha habido, es decir, se, intentaron, se intentó echar para atrás ya hace aproximadamente un año y la presión de la ciudadanía consiguió que se volviera a, re, a reactivar y me imagino que ahora va a generar también respuesta social, ¿no? pero efectivamente es muy preocupante. Es preocupante eh, que sea en un momento, por ejemplo, de explosión del coronavirus bestial, cuando se están muriendo un montón de personas mayores, cuando la gente enferma, cuando la gente pierde sus puestos de trabajo, cuando baja la contaminación. Es decir, desde mi punto de vista tenemos un gran problema de civilización, cuando para que la economía crezca hace falta destruir las condiciones que permiten que haya salud, ¿no? Eh, oponer salud a economía, eh, lo que pone de manifiesto desde mi punto de vista es que tenemos sistemas económicos tremendamente dañinos y que a la larga eh, expulsan gente, la enferman o la empobrecen. Eh, hola, buenas, buenas tardes a todas y a todos. Eh, yo quería preguntar no sé si lo menciona el libro, que lo tengo aquí, no lo he mirado todavía, sobre el, el 5G. Eh, ahora mismo se está desplegando por toda España, en, en Cantabria también, se está publicando en el Boletín oficial de Cantabria, hay una empresa que se llama eh, Telsius Torres, que está participada por Amancio Ortega, eh, y un fondo de capital riesgo, que están solicitando eh, poner Torres 5G. Entonces lo que yo, lo que yo quería preguntar es, si sí, realmente nos no, eh, podéis comentar, eh, cien, cien, científicamente, eh, si cuáles son los, los peligros que puede haber para la salud o para el clima. Eh, o, o, o si por el contrario no hay nada que, que temer y, y Miguel Bosé y Búmburi y y son unos eh, conspiranoicos. A ver, eh, el libro no habla nada del, del despliegue de las 5G ni, ni tampoco de, la, de, digamos, de los impactos que puede tener el, el modelo tecnológico, digamos, o la ampliación sin, sin límites del modelo tecnológico, al hilo de lo que estás planteando. Eh, el despliegue de las 5G es problemático, es tremendamente problemático, ¿no? Yo voy a mencionar algunas de sus líneas más de problema, eh, no, no va a ser la de la salud y luego comentaré al final el tema de la salud. ¿no? ¿Por qué es problemático ahora mismo? Bueno, eh, en primer lugar hay un tema de, de control, de control político. Yo, hay un, Jorge Rietzman ha sacado algunos textos bastante interesantes, Naomi Klein ha sacado también algunos temas bastante interesantes hablando un poco de lo que llama, ella escribió la doctrina del shock. Y ahora habla de la doctrina del shock digital, ¿no? es decir, de la parte un poco de control que puede suponer eh, un despliegue masivo, digamos, tecnológico. A mí me preocupa especialmente toda la cuestión del acopio de minerales que hace falta para desplegar la tecnología, no solamente el 5G, sino en general las tecnologías de comunicación que, por otro lado, desde mi punto de vista, son necesarias, aportan cosas positivas y demás a una determinada escala, ¿no? ¿Por qué es un problema? Bueno, pues, como os podéis imaginar, eh, igual que para construir placas solares y aerogeneradores hacen falta minerales de la corteza terrestre, como pueden ser el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, tantalio, indio, ¿no? eh, que existen en la corteza terrestre y que, como el petróleo, tienen límites. Algunos de estos minerales ya han topado con sus picos de extracción, podría ser el caso, por ejemplo, del cobre o del cobalto, y otros están próximos a alcanzarlos. ¿no? Esos mismos minerales hacen falta también o pretenden ser utilizados para hacer una transición del coche de motor de combustión al coche eléctrico. Hacen falta también minerales, ¿no? Y esos mismos minerales hacen falta para pa poder favorecer, eh, digamos, la ampliación de la economía digital y de la robotización eh, que promete la Cuarta Revolución Industrial. Lo que quiero decir es que obviamente eh, los SMS, el WhatsApp, el Telegram, eh, la, la tecnología eh, avanzada es del todo menos inmaterial. A veces nos parece que como no la vemos son inmateriales, pero para poder fabricar servidores, fibra óptica, cableado, eh, eh, repetidores, antena, hacen falta cantidades ingentes de minerales, ¿no? Es, esos minerales, insisto, son finitos, hacen falta también para hacer esas transiciones y además son minerales que se extraen habitualmente en zonas del planeta que han sido históricamente tratadas como grandes minas y grandes vertederos. Es decir, cuando nos vamos a analizar ahora mismo donde hay guerras o conflictos, ya sean guerras formales como guerras no formales, las que están muchas veces causadas por la acción de mercenarios pagados por grandes empresas energéticas, por ejemplo, en lugares como América Latina, algunas de estas empresas cotizan en el IBEX 35, por ejemplo, ¿no? bueno, pues cuando se despliega un poco todo, todo esto, lo que aumenta es lo que se denomina el extractivismo, es decir, la minería destruyendo eh, territorios en donde ahora mismo vive gente, destruyendo territorios eh, que son necesarios, entre otras cosas, para poder mitigar o frenar las dinámicas de cambio climático de las que estábamos hablando hace un momento. ¿no? Desde ese punto de vista, eh, digamos, un despliegue desmedido sin contemplar economías de escala y sin ver los recursos que existen de las 5G es un problema ecológico eh, y de recursos absolutamente brutal que además puede generar la imposibilidad de otras transiciones socioecológicas que son necesarias si queremos que todo eso le llegue a la mayor parte de la gente y no sea solo para unos pocos. ¿no? A eso se le añade algunos trabajos eh, que se vienen produciendo desde hace algún tiempo que hablan de afecciones, digamos, de la contaminación electromagnética a la salud de las personas. ¿no? Ahí hay una tensión fuerte eh, porque bueno, está el, el tema de quienes señalan que esos informes científicos no son concluyentes quienes señalan eh, que hay un nivel de, de coherencia razonable en ellos como para poder tener cuidado y las personas que pertenecemos al movimiento ecologista lo que señalamos es la necesidad en este caso de aplicar lo que denominamos el principio de precaución es decir, el tener cuidado con despliegues masivos de tecnologías hasta no tener completamente garantizado eh, que son inocuas o que no generan los daños que otras personas están denunciando ¿no? esto no quiere decir que a mí no me parezca absolutamente eh, criticable y, y absurda la conspiranoia que han generado eh, algunos sectores eh, yo no sé, se me está ocurriendo ahora mismo Miguel Bosé con el rayo de los implantes, los chips, no sé qué el no sé cuántos, que me parece que caen en, en, en un tipo de, de afirmación que yo creo que hacen un tremendo daño desde el punto de vista, hacen un tremendo daño al rigor de los trabajos que sin embargo está poniendo otra gente encima de la mesa. Pero sí que creo que el que haya eh, elementos conspiranoicos que resulten ridículos y rechazables eh, no debe eliminar la precaución o la cautela eh, y sobre todo el, el, el mirar este despliegue desde el punto de vista de los límites físicos de la Tierra, de la existencia de minerales finitos y de ser conscientes que los necesitamos para hacer esas otras transiciones socioecológicas. Sergio sí, Más tiene alguna pregunta que levante la mano. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias. Es un placer escucharte. Eh, bueno, has comentado ya algún tema relacionado con lo de Madrid Central y yo quería volver un poco a ese tema de las ciudades y bueno, también relacionarlo con el entorno rural. ¿Y cómo crees, aparte de, de los temas de movilidad, que quizás son los que más cercanos vemos, eh, ¿qué retos tendrían las ciudades ahora mismo? respecto a la mitigación, ¿no? el cambio climático y luego también en el entorno rural que obviamente se ve afectado por, más todo, por, por, el, por los efectos del cambio climático debido a que es un entorno más naturalizado y por supuesto eso se ve afectado eh, más. ¿Cómo crees que también, el, eh, poder, cuál sería el reto ¿no? de, tanto de las ciudades como de los entornos rurales de de enfrentar este, este problema Bueno, muchas gracias temazo <risa> muchas gracias el, el, en, en el libro hemos metido específicamente una, un, una doble página que es cómo está estructurado sobre el tema de la ciudad y otra sobre el tema de los medios rurales ¿no? porque son dos cuestiones absolutamente básicas empiezo por la de la ciudad no eh, hay mucha gente que dice que si la sostenibilidad eh, y cuando digo sostenibilidad, me estoy refiriendo a sostenibilidad de la vida humana, no a la del planeta solo, porque el planeta se sostiene el solito. Lo que está ahora mismo en riesgo es la supervivencia digna de los seres humanos en muchos lugares. ¿no? Y si nos la jugamos en algún lugar, va a ser en las ciudades. ¿no? Y digo que nos la jugamos en las ciudades porque básicamente ahora mismo las ciudades son los mayores sumideros de energía y materiales, es decir, son los lugares que acaparan la mayor cantidad de energía extraída, energía primaria extraída en el mundo y también de minerales para fabricar bienes y servicios y mantener todo el metabolismo urbano y por otro lado son las mayores, los lugares donde se produce el mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, se llevan la parte del león. ¿no? Por otro lado, Siendo, por así decir, las mayores responsables, obviamente, cuanto más grande, más mamotreto es la ciudad, más, obviamente, eh, al mismo tiempo que son las mayores causantes, son los espacios más tremendamente vulnerables. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en una ciudad, lo voy a decir de una forma un poco provocadora, no, no es así exactamente, pero en una ciudad no se produce prácticamente nada que sirva para estar vivo. Si nos vamos a una ciudad, por ejemplo, como Londres o la ciudad de Madrid, es obvio que todo lo que hace falta para que la gente coma, satisfaga sus necesidades básicas, tiene que ser metido en camiones. Todo lo que la gente eh, genera en términos de residuos tiene que ser sacado fuera de la ciudad. Es decir, hay un flujo permanente de camiones movidos con energía fósil que entran y sacan todo lo que se necesita para poder llevar la vida a cabo la vida de la ciudad. ¿no? Por tanto, las ciudades, si son las mayores responsables, son también espacios muy susceptibles de poner en marcha transformaciones profundas para poder resolver los problemas. ¿no? Yo voy a comentar cuatro elementos básicos, los voy a nombrar simplemente, que son claves y que están recogidos en algunos trabajos que hemos hecho en otros, en otros libros. ¿no? Me, me atrevo a nombrarlo un libro que se llama La Gran Encrucijada, porque además os lo podéis descargar, está colgado y es en la red y se puede, se puede descargar, aunque también está editado en papel. El primer elemento es el planeamiento urbano, es decir, es muy importante pensar cómo está organizada la ciudad. En una ciudad grande, en donde hay un centro, hablamos de Madrid Central, a donde va todo el mundo y unas periferias, que a veces no son ni siquiera el marco de la propia ciudad, sino otras ciudades alrededor. Se me ocurre, por ejemplo, en el entorno de Madrid, pensar en el entorno metropolitano, el entorno metropolitano de Barcelona, donde hay verdaderas ciudades con cientos de miles de personas que todos los días se tienen que desplazar decenas de kilómetros para hacer su vida. ¿no? Barrios eh, que muchas veces no cuentan con los servicios básicos y, por tanto, te ves obligada a desplazarte al centro de la ciudad. Por tanto, el planeamiento urbano hacia ciudades que se denominan policéntricas, donde cada barrio eh, tenga servicios adecuados de todo tipo, ¿no? de ocios, sanitarios, escuelas, donde la gente pueda desarrollar la vida sin verse obligada a desplazarse un montón de kilómetros, eso es clave. ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con la movilidad, no voy a insistir en él porque antes lo comentamos, y hablamos de ciudades en donde se pueda eh, bueno pues desplazar uno a ser posible a pie o en bici y todo aquello que no se pueda hacer a pie o en bici o porque son personas que no quieren o no pueden hacerlo exista una red de transporte público y colectivo que garantice una movilidad adecuada ¿no? y a ser posible electrificado ese transporte público y colectivo es decir, no un modelo de coche eléctrico individual sino un modelo de tra transporte electrificado público y colectivo en tercer lugar, eh, la edificación es decir, la edificación puede generar unas mejoras tremendas en las ciudades, sobre todo toda la edificación que se hizo en la época de la burbuja urbanística entre 1994 y 2007 que explota la burbuja inmobiliaria, es una edificación que no ha sido pensada eh, desde el punto de vista del uso de la energía y de las generaciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Y se puede acometer un proceso de rehabilitación energética de edificios en donde el aislamiento, las cubiertas, los tipos de pinturas, el uso de energías pasivas, las corrientes de aire, permitan que se pueda estar dentro de las casas eh, bien en invierno y en verano sin tener que gastar cantidades ingentes de energía fósil. ¿no? Ahí, además, eh, hay trabajos ya muy avanzados que permitirían también pensar en cómo reconstituir o cómo reformular o reconvertir un sector en crisis como es el de la construcción eh, para generar puestos de trabajo en ese sector. ¿no? Y por último, los sistemas alimentarios. Eh, tenemos que darnos cuenta de que en, en los marcos urbanos, sobre todo en las ciudades más grandes, todo lo que comemos viene de lejísimos, de lejísimos, es decir, las frutas, las verduras, los alimentos, el pescado, es decir, podemos ir a un supermercado normal y coger un bote de espárragos y es muy fácil... Que en la etiqueta nos ponga que ese bote de espárragos viene de China o de Perú, ¿no? eh, Mientras que a lo mejor los espárragos que se cultivan en Lodosa, se los pueden estar eh, comiendo en Noruega, ¿no? Por tanto, el sistema alimentario es un sistema en el que se puede generar una intervención muy importante, por un lado para reducir eh, gases de efecto invernadero y comer cosas que vengan de más cerca, hablamos de relocalización del modelo de producción de alimentos y del estímulo de circuitos cortos de comercialización que por otra parte necesitan o requieren y ahora lo conectaré con el tema del campo pues articular un sistema de precios justos porque muchas veces las personas campesinas están recibiendo unos precios risibles completamente por los productos que, que, que producen, valga la redundancia no y, por tanto, y, y todo el beneficio se termina quedando en toda una red de intermediarios eh, y quienes lo están produciendo verdaderamente a veces ni siquiera pueden vivir con la renta agraria, con la renta que les, que les genera su trabajo. ¿no? Eh, por tanto, toda esa cuestión de la cercanía es importante. Ahí está también pues, el recuperar dinámicas de aprender a consumir productos de temporada, es decir, eh, porque todo lo que no es de temporada... Forzosamente tiene que venir de muy lejos y además tiene menos calidad porque ha habido que recogerlo verde y sabe peor, luego sabe menos, ¿no? Y luego muy importante el eh, avanzar hacia dietas que reduzcan de una forma importante el consumo de proteína animal, sobre todo de agricultura industrializada. No estoy hablando de la agricultura eh, perdón, de la eh, quería decir ganadería. No estoy hablando de la, de la ganadería extensiva o de la ganadería más tradicional, pero sí lo que se produce en grandes macrogranjas, en grandes espacios que es tremendamente contaminante y además en este momento eh, está pinchando, o sea, en, en el territorio de, de España se hizo una apuesta muy muy fuerte por las macrogranjas porcinas, ha habido familias que se han endeudado hasta las orejas para poner en marcha esos, esas macrogranjas y en este momento ha pinchado la burbuja de la carne de cerdo, porque sobre todo que lo complaba era China, y China ha montado sus propias granjas allí, eh, y tenemos que esa burbuja explota y mucha gente se ha endeudado y se ha arruinado, digamos, en una actividad muy insalubre, por otro lado, y que genera un montón de problemas. ¿no? Por tanto, esos cuatro ejes pueden marcar de alguna manera políticas públicas en el marco de la ciudad, en muchas ya se están haciendo, ¿no? el, el, por ejemplo, el Pacto de Milán, es un pacto entre ciudades que habla de eh, toda la cuestión de la, de la alimentación y hay ciudades que en, te en, en temas de movilidad o de edificación han tenido avances impresionantes ¿no? y nos vamos al tema del campo ¿no? yo creo que una cosa importante a tener en cuenta es que la dicotomía ciudad-campo es una falsa dicotomía es decir, no puede existir vida urbana si no hay campo que produzca todo lo que se consume en la, la ciudad y eh, no existe una separación profunda entre ambas. ¿no? A mí me parece especialmente interesante lo que se está haciendo, por ejemplo, en, la, en, en Álava, donde lo que están haciendo es trabajar el reordenamiento urbano de toda la región desde una perspectiva que es la perspectiva de la ecoregión o la bioregión. Y el planeamiento urbano, entonces, no separa el marco de la ciudad del marco del campo, sino que se piensa todo de forma interconectada, como no puede ser de otra manera. ¿no? Y en cualquier caso, en los medios rurales, lo que desde mi punto de vista es preciso, es eh, que sean claramente dignificados. ¿no? Este proceso, eh, que a mí no me acaba de gustar mucho, pero de, cuando hablamos de la España vaciada, estamos hablando de lugares en donde poco a poco la calidad de los servicios públicos, las posibilidades de ocio, las posibilidades de llevar una vida digna han ido siendo recogidas, o sea, han ido siendo recortadas. Perdón, No sé si habéis visto que estos días con la cosa del coronavirus Renfe retiraba de repente un montón de trayectos de tren, no de alta velocidad, sino de tren convencional... Eh, que lo que hacen finalmente es dejar todavía mucho más aisladas a muchas personas con, con, que, que disponían de medios de, de transporte razonables y sostenibles y van quedando totalmente aisladas. ¿no? Hay ciudades pequeñas y pueblos en donde, y centros medios rurales donde la gente se va yendo porque básicamente no creen, no sienten que tengan las posibilidades de llevar una vida decente, una vida razonable. Por tanto... La apuesta por la dinamización de un tejido rural vivo, y, ojo, con un tejido rural vivo no me refiero a la gentrificación del tejido rural, es decir, a la llegada de masas de personas de la ciudad que hacen vida de la ciudad y convierten casi en periferias urbanas zonas rurales, ¿no? eh, Pero sí, la dinamización de un tejido rural vivo eh, puede permitir eh, bueno, pues generar esos circuitos cortos de comercialización y que muchas personas que aspiran o que desearían tener otros tipos de vida en los medios rurales tengan las posibilidades de tenerlo. ¿no? Aquí voy a meter... El, el, el Es crucial trabajar todo el tema de la cultura patriarcal en los medios también rurales. No es que las ciudades no las haya, las hay también. Porque la sociología rural lo que nos muestra de una forma clara es como las primeras que abandonan los pueblos son las mujeres más jóvenes, que creen que de quedarse en el pueblo pequeño ¿Aspiran solo a socializarse en la puerta de su casa o van a tener que cargar con una parte enorme de trabajo de cuidados en pueblos y en sociedades que están totalmente envejecidas y con menos medios y servicios públicos para, para abordar la cuestión del cuidado?